Casas para la venta. Tenemos casas, apartamentos y lotes para la venta. En Keycora, Lijayacres, Formayer, Punta Gorda, Bonita, Spring. Estas casas, todas las casas están en un cuarto de Acre. En todas las casas usted puede construir una piscina. En todas las casas eh, tienen un, un, un cuarto de acre. Todas estas casas tienen un cuarto de acre de terreno. No hay ninguna casa pegadita a otra porque todas tienen un cuarto de acre de, entre, entre casa y casa. O sea, no hay muro contra muro sino que todas son separadas. Todas estas casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, alarma de fuego y humo. Todas estas casas eh, eh, la recogen tres veces a la, a la semana la basura. No hay que pagar la basura, la basura está en los impuestos. No se paga agua porque estas casas tienen agua propia. No hay necesidad de pagar el agua. Solamente se paga la, la luz, internet y, y, la, y la televisión. Lo demás y es muy barato. Internet, luz y televisión le vale 90 dólares. No, no internet y, y, y, y televisión le vale 90 dólares. La luz le vale también 80, 90, 100 dólares. El agua no paga agua. Por eso es muy barato vivir en esta zona, los tases son muy baratos, los tases son 1.400, 1.500 al año, por una casa de estas. Usted puede cerrar la casa y hacer una piscina, cerrarla completamente para que le quede usted cerca de la casa y, y hacer su propia, su propia piscina adentro. Estas casas están eh, a hora y media de Miami, a dos horas de Tampa, a hora y media de Orlando, están a 30 minutos de un aeropuerto internacional, están a 20 minutos de unas playas espectaculares que es, están en Formayer Beach, están, eh, no sé, a una hora y a dos horas de Colombia, a 40 minutos de Puerto Rico a 30 minutos de Cuba a hora y media República Dominicana a dos horas de Panamá en avión estamos hablando en avión a dos horas y media de Nueva York en avión por eso esta es la mejor zona para vivir esta es una zona que no hace nunca cae nieve aquí no tiene problema en la nieve esta casa por ejemplo la cerraron una casa cerrada donde está al frente puede hacer su, su propia piscina tiene garaje para dos carros esta es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos esta es una de las ciudades más seguras que tiene Estados Unidos aquí veo pues, el cierre de la casa las palmeras este es un lote vacío aquí sigue el lote de otra casa aquí vemos otra casa, todas estas casas tres cuartos, dos baños, dos garajes aquí tenemos otro lote y aquí está otra casa por eso si usted quiere comprar una casa aquí en el San de la Florida Llámame a Sergio Jaramillo 239 645 6017 o 239 440 4104. Estamos para ayudarle, estamos para servirle, estamos para venderle la casa de su sueño, la casa de su familia. Si usted es ciudadano residente, si usted ha declarado tasas, ha declarado impuestos por dos años, si usted se gana más de 1.500 al mes, nosotros le podemos ayudar a conseguir a comprar una casa aquí en la Florida. Nosotros le conseguimos un préstamo con un banco aquí en la Florida. Un préstamo de 100.000 que van pagando como 600 pesos al mes, un préstamo de 200.000 que van pagando como 1400 pesos al mes durante 30 años a un interés del 4,5%. y medio también le podemos conseguir un préstamo eh, con un con un prestamista privado si usted no tiene crédito si usted entró en bancarrota si usted no ha declarado los dos últimos años le podemos conseguir un crédito con un prestamista privado para este crédito lo único que necesita es tener el 40% del valor de la casa, no más. No necesita más. Estos terrenos que hay aquí tiene canal, al fondo está el canal. Estos canales salen al mar. Ustedes se montan un canal de esto y sale al mar. Y se consigue también muchas casas para reparar. Aquí las casas las reparan y después las venden. Y vemos una casa que están reparando. Esta casa la están reparando. La reparan, la arreglan y después las venden. Esta casa es una casa de dos pisos. Quizás se consiguen casas de, de dos niveles, que la mayoría de las casas es de un solo nivel, pero también hay casas de dos niveles, Aquí vemos casas de dos niveles. Si está interesado en comprar una casa financiada. El 85% de los hispanos de Estados Unidos puede comprar casa financiada. Lo que pasa es que le faltan detallitos y cositas que arreglar para poder que le presten para la casa. Si usted está interesado en comprar una casa financiada, llámenos. Nosotros le ayudamos a buscar el préstamo para la casa. Coral tiene más de 200.000 habitantes que Coral el año pasado fue considerado por el FI como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos ya me ha salido Jaramillo muchas gracias